Las cosas. A veces siento que las cosas me celan. Las cosas que uso, me usan para alimentar su ego de cosa necesaria. Las cosas, cuando las elijo, me eligen a mí. Se ven preciosas ante mis billetes y al desvirgar su envoltorio sueltan su estela de aroma a cosas nuevas. Y posadas sobre mi vieja mesada se lucen como cosas recién adquiridas. Luego traigo otra cosa más novedosa aún al repertorio de cosas ya usadas y se quiebran y rompen de envidia. Algunas desaparecen redolidas porque no soportan competir con la cosa recién llegada. Las cosas... Me celan las cosas, quieren ser usadas, adoradas, apreciadas y heredadas, girando por nuestra existencia con más valor sentimental que económico. Pero las cosas favoritas no ceden sé su lugar. Se conjugan en rebelión, secuestrando a la cosa nueva al fondo del cajón, hasta que pase su encanto sin jamás haber sido estrenada. Las cosas son en cuanto les dé atención, uso y cuidado tan mimosas las cosas, tan celosas.